¡Hey! ¿Qué pasa, artemaníacos. Hoy vamos a hacer la careta de Chris que me la habéis pedido y bueno, esta me quedó bastante bien y estoy muy orgulloso de ella pero como no grabé el proceso, pues bueno, os voy a enseñar más o menos cómo la hice eh, básicamente aquí la tenéis, este es el resultado final y los materiales que vamos a necesitar son bastante fáciles es la careta básica Necesitaremos también un cúter, eh, un lapicero para marcar los rasgos principales Y luego también vamos a necesitar pintura, una cremallera y tela vaquera Pero bueno, en este primer vídeo vamos a ver más o menos cómo se hace eh, lo primero Y bueno, el resultado final debe parecerse a algo como esto Muy bien, pues la apartamos por aquí y nada, cogemos esta caretita y con esta careta ¡Vamos a empezar nuestro proyecto! Bueno, como veis me costó un eurito Es bastante fácil de encontrar en cualquier bazar chino Y si no, probablemente en Aliexpress también lo encontréis Y si no, siempre podéis haceros un molde de vuestra cara Y con eso mismo empezar el proyecto Vale, lo primero que tenemos que hacer es marcar los ojos y la boca Con un lapicero para ir recortando los huecos Nada, se marca con un lápiz sencillamente y todo esto se recorta. Así. Cogemos bien nuestro cúter para no cortarnos accidentalmente y ahora vamos a hacerle el hueco para la nariz. Yo para la nariz en este caso utilicé una pajita. Aunque en la máscara original utilicé un palo del restaurante chino. Así que hacemos la marca, cortamos con el cúter o con lo que queráis. También podéis utilizar unas tijeras o cualquier cosa. Pero la idea es hacer un hueco para que quepa una pajita o un palo chino. Para que tenga una estructura de la nariz y que no se nos desmorone. Así que con paciencia vamos cortando y listo. Limpiamos un poquito las rebabas y cogemos nuestra... Agita, o nuestro palillo chino y lo recortamos a la altura necesaria, porque si la dejamos tal cual va a quedar una nariz demasiado larga y no va a ser proporcionada con la original. Esta nariz no va a ser flexible, así que no va a asemejarse demasiado a lo que es la original en cuanto a textura, pero bueno, a nivel de apariencia va a ser bastante parecida. Como yo ya tengo una hecha, pues nada, simplemente enfrento la nariz con la otra, y hasta el nivel que se me queda y una vez ya lo tengo cogido pues cojo con unas tijeritas y la corto y la pego con cinta aislante tú como no vas a tener ninguna hecha lo que puedes hacer es pues más o menos calcular a ojo con el palo hasta donde te vaya bien y si no lo puedes hacer así un poco a ojo siempre puedes sacar la escala pero bueno con hacerlo a ojo está bastante bien digamos que le sobran a un palo chino normal convencional creo que tienen un, una medida bastante estándar es como recortarle unos 5 o 6 centímetros y nada, le ponemos un poquito de cinta adhesiva para que se nos quede bien pegado y no se nos desmonte mientras la vamos montando por dentro y por fuera y nada y me puse a darle masilla de la que tenéis en el canal una masilla que hice casera pero cuál es el problema de esa masilla que a la hora de secar se resquebraja bastante y no me gustaba nada de nada como quedaba el resultado final con esta masilla aquí la tenéis y como veis se desconcha bastante fácilmente hay zonas que sí que están muy bien pegadas pero veis no me gustó nada, así que una vez seca, nada, he desmontado todo con cuidado para poder reutilizar esta misma máscara y no tirarla a la basura. Así que nada, la, la he desconchado, la he quitado todo y vamos a empezar de nuevo con una pasta de papel higiénico. Esta pasta de papel higiénico es muy sencilla, es simplemente papel higiénico y cola blanca, no tiene más misterio. Se machaca bien el papel higiénico, se mezcla con, con la cola blanca y listo. Y nada, ahí cojo un, pa un palillo chino porque la pajita no era una estructura demasiado fuerte, así que decidí ponerle el palillo chino. Aquí tengo ya la pasta hecha, que es papel higiénico con cola blanca, sin más, cola de carpintero. Le meto un pelín ahí en la nariz para que se nos sostenga. Y nada, simplemente ir poniendo papel higiénico por la cara hasta que hagamos pues la misma forma que queremos, que es la misma que la que teníamos antes pero con otro tipo de pasta así que bueno, ha sido un error que me ha costado bastantes días de tenerla ahí quieta pero bueno, de todo se aprende, ya sé que esa pasta no la puedo utilizar más para hacer máscaras y listo le vamos dando forma, cogemos pegotitos y vamos poniendo esto es más simple que el mecanismo de un mechero y a darle Remarcamos las cuencas de los ojos y los rasgos principales y bueno, este proceso no tiene mucho misterio ya que es el primer paso. Luego nos tocará hacer la boca que ya tiene un pelín más de complicación. Pero bueno, en este vídeo lo vamos a dejar así, en, en bruto, en el, simplemente la estructura hasta que seque para poder trabajar bien con nuestra máscara. Nada, le cogemos un buen pego taco y le hacemos la nariz Es muy muy sencillo, simplemente cogéis una foto O yo como tengo la otra máscara, pues bueno, me iba fijando en las dos cosas Tanto en la foto como en la otra máscara Y nada, le vamos dando forma Y sin más, es que es muy muy sencillo Es simplemente mirar y ir cogiendo y dándole los rasgos principales Y colocando papel, haciendo un poquito la forma de la nariz y todo lo que hay por ahí Y ya está, sin más, es muy muy sencillo, de verdad Os animo a todos a hacerla Así que nada, simplemente es esto Echarle un poquito de imaginación un ratito Ya veis que no he tardado mucho en hacerlo Quitando el error de, de haberle puesto una pasta Que no quería haberle puesto al principio Pero bueno eh, Nada, es eh, hacer esto y ya está Así que para el próximo vídeo Cuando ya tengamos seca nuestra máscara Vamos a necesitar tela de pantalón vaquera eh, De un vaquero que tengas medio muerto Bueno, no hace falta que sea vaquero Pero esa tela me gusta más para trabajar también necesitaremos una cremallera, que puede ser del mismo pantalón vaquero que vayamos a utilizar, vaqueros o jeans, y así a de pronto lo que se me ocurre es eso. Ah, bueno, chinchetas y pintura, y pinceles. Así que nada, yo voy a dejar la mía secando y nos vemos en la segunda parte, que no creo que tarde mucho más de dos días en subirla, ¿vale? Venga, un saludo y astrólogo.